A compitruenos, bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon Penumbra, Moon Tetra No, no, no, no, no, sé. no sé, Tío <risa> Estupendo, cada día Mejor sincronización Compañeros, el episodio anterior Fue una locura, hubo Sweepeadas, hubo megas Hubo eh, revividas sí. de todo Compañeros, así que por favor tenéis en el canal De J el capitulazo, id a verlo Porque fue espectacular, lo dejaré por aquí también Y hoy toca Combates brutales que tenemos ahí enfrente Y como, ¿verdad chicos? Si no me equivoco eh, sí, sí, sí. se viene... sí. Como Episodio completito, <risa> la verdad Lo iba a hacer, ¿verdad? Pero... Perfecto, pues sale. Vamos a darle caña sin más. Sí, ¿o sí. equipos? Eh, un segundo. ¡Ay! Si os acordáis en el campo anterior vivimos a cuatro eh, cada uno. Sí, y vaya, llegamos a un pacto de ¿verdad? hermandad ¿Sí? entre los panas. Po que poca ha habido en esta serie la verdad. Sí. Sí. sí. Y bueno gente yo llevo este equipo. Los conocéis a todos. Llevamos a sub de nuevo. Vuelve José al equipo. Metagross, <ríe> perfecto. Ah, a morir. Mano. Tengo a Núñez bajo. O sea lo tengo entre algodones porque tiene que llegar a como para meterle una sí. fuerza lunar de locos. Bueno, llegar, llega, porque ya te digo que hoy sí, lo era. vas a usar. Así sí. que perfecto. Sí, bueno, nada, igual. Sí, eh, claro. ¿Alguien más? ¿Dice a su equipo? Sí, venga, yo mi equipo, bueno, son como acabé el episodio de ayer, así que si lo habéis visto, pues bueno, no tenéis más que ver. Así que verlo, es perro. Sorprendo. Perfecto. <risa> eh, <risa> yo te tengo a Gastron y tengo a Croat, <risa> la verdad. No sé ni por qué los presento porque ya van está a morir. llorando. Todos van a morir entre mucho sufrimiento. Cuidado, sí, ¿sí? ¿A, ¿sí? a Croat sí. sin Tailwind? Ponle Tailwind, perro. ¿Para buena, qué? Buena. ¿Para qué? Si va a venir, va a venir, <risa> me da un puño trueno como. Es grande, cierto, ya. las cosas como son. Y yo, chicos, he metido al periscopiero, a ver si hace algo de una vez, porque me, no sé, me gusta mucho, ¿vale? Le he metido, le he revivido, también he revivido a Galvántula, eh, creo que a Porygon, ya no me acuerdo cuál es. Luego los vemos, no pasa nada. Vamos a darle caña que. La ruleta. La ruleta. La ruleta, ruleta. Ruleta que perfecta. se la lleva otra vez. J perfecto. Poco estúpido. se habla aquí. ¿No? Poco se habla que Pachi todavía no se comió ninguna ruleta. El solo no, no. ha estado primero eso nunca. Eso no, eso no. Me comí dos. Co ah, ah yo verdad. solo no. Es verdad. Ah, tú solo claro. no. Me comí dos como Eddie, ¿no? Que eso puede sacarse bastante de contexto, así que no lo hagáis. Bueno. Sí. Eh. Pero <risa> Bueno, venga, vamos a tirar la ruleta. Ya conocéis las opciones, no hay nada nuevo porque las que ponéis son muy tochas y todavía no, no llegamos sí. a ese punto. Así que, chicos, gira la ruleta, la estáis viendo. Para J, verás, el verás, verás. Para el siguiente, para, siguiente para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente. No hemos estado? No. Castigo sí. para el siguiente. ¿Qué? Será Pachi, como el siguiente? compañero, ven conmigo, sí, compi! ¡Qué locos! Ven hermano, conmigo. hice la full invocación. Hice la invocación del destino. Lo mismo, dije lo mismo. Para el siguiente, para el siguiente. Pum. Que se puede dar vuelta a <risas> la serie en este episodio, eco? Eh, te recuerdo que como salga otra vez, lo llamo siguiente, a los cuatro. Siguiente, ¿Mm? siguiente. Ay, ¿cómo no? Te Oye, imaginas? Vale, vale. ¿Te imaginas? ¡No! Buenísima, J, vamos. Siempre, Siempre a ver primero. Vale, vale, vale. abren primero. Abren primero. Salvamos. Vale, es la, vale. Es la, más, es la menos tocha. Es la más light de sí. lo que os podía haber tocado, la verdad. Vale, bien, sí, Jotita, bueno. bien, dame la mano, bro. Vamos. ¡Vamos! <risa> lo peor es que yo siempre hablo con Blaze y que me da igual, entonces... Sí, eh, y bueno, yo no siempre hablo con, y... con... Bueno, a mí me da igual, pero yo siempre hablo con... Un... Soy con full Darmanitan, así que también lo mismo. Bueno, vamos a de caña, compañeros. Venga, vamos. A ver. Pues, a ver qué sale. A ver qué megas tiene, porque ahora todos tienen megas. <risa> sí, es este cierto. ¿Y qué seis este? sí. Pokémon? Mega, Ultraente. No, cuatro, cuatro. cuatro. 18 va a tener. legendarios. Cuatro. Soy Galio. Cuatro. cuatro, ¿no? Sol cuatro. ¿Y abre mm. con. Talonflame. Talonflame. Uh, Talonflame. Uh, Talonflame. Abro genial esto la sí que me salva, eh. Abro genial sí la que me salva. Ah, bueno, abro No, va a ir este físico. Churquitri. Creo que Churkitri es tu momento, bro. Lo eh, bueno que lo intimido. Me la juego en autobús. Serás ¿no? Serás Parate, Ese bicho va a aguantar el cerdo. Ah, Dios Encima tiene prioridad, ¿no? Sí. Claro. No, es claro. Es Con la claro. habilidad. Con el agendaval. No me gusta. No bueno, me gusta esto. Gastrodon, para esto te traje. <risa> y... no. Envite no, Igneo. Seré más rápido que sí. Sí. sí. Como muere Churky, turno te uno, te uno sería te te increíble. Uy, uy, ¡Uy, cómo? cómo? No, hermano, muerto. lo que pega es el Tailon Flame. Lo, o sea, mi Michurki ha, ha visto ya su vida pasar en imágenes 100 sí, veces, sí, sí. tío. Literal. <risa> <risa> es <risa> increíble. Vamos Wine. Mira, vamos Wine. ¿Por qué me saca este bicho? Perfecto. Eh, pero vamos Wine, lo vuelo, ¿no? Ah, pero tiene Aishar. No, no le puse ignorante. Chavales, en algún momento vamos a tener que hacer un corte. Ah, ¿eh? sí, no, perfecto. perfecto. Ah, le quito verga. Sí. Pájaro osado de Telonflame. Roca afilada. Descansen. Canto helado, lo sabía, tío. Que te. RIP, churguitre. RIP. R RIP. Sí, Pokémon. También. Perfecto. Oh, se pone ver. primero Pachi, se pone primero Pachi. No, estoy a uno, estoy no, a uno. No, no, mira, no, está a uno, está uno, está uno. Ah, amigo. <coughs> Hermano, me metió un pájaro osado aniquilador este Telonflame. ¿Qué le pasa? No me no está me gusta gustando. Esta vaina. No creo que me mate ah, ninguna, tío. Eh. Que no, eh. Ah, quemamos 20 de medio equipo. Sí. Bueno, no, pero. Miedo, ¿no? A ver qué tiene detrás. Y la ah, ti no respiro y, y, plane, le, y, le hace, y le hace recuperación. ¿eh? ¡Y, le llama ¿Y de vuelta! <risa> te diré que chiquitri es muy débil. Tiene sí, un whaler, eh. Bastante. Aquí tiene ¿Cómo? un Tango. ¡Mega Wailord! ¿Salpicar? <risa> Salpicar. Voy a parar con este chiste <risa> Salpicar. Pero normal que está a mitad de vida. Te vas, te vas a quedar así eh, pillado sí, ya mal. el resto de la serie, ¿no? Perfecto. Literal. Creo que este es más defensivo físico que especial, ¿no? Pero da igual, porque no tengo nada de especial. Perfecto. Sí. <risa> Tango. <risa> Bueno, lo que pega frame hermano, está demente. Ah, qué rápida eh. esfera, ¿eh? Ah, amigo. Por, con razón casi me mata el claro. Sí, sí, por, para nada, porque el Churkitree tiene uno de defensa física. Para, para nada, nada para eso. por eso. Ay, <risa> estoy a nivel 87. Soy boludo. Eres bastante boludo. <risa> ¿Crítico? Drenadoras, no, wey. No pega nunca crítico ese Drapion. No, este Drapion es todo lo contrario menos critiquero. Es vacilero, tío. Basilero se ríe en mi cara. Enorme. Ahí está el crítico, gracias. Oh, bueno. que bien me viene Croat para este combate. De loco. Ahí, ahí vamos, se lo explicas, eh. ¿Mm? Eh, Adelante. Ismi, sube de nivel. De loco, de loco. Sube de nivel, sube de nivel. No sube no, no, no, no, no, no. ¿Alguno sabe por, por qué esto? Esto tiene que picar, ¿no? Sí, de loco. ¿Alguno sabe por qué mi Croat tiene potencia? ¿Por qué en este juego tiene potencia, <ríe> Croat? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No. <ríe> no. <ríe> Jota, ya, ya se está limpiando. <ríe> Jota ya estaba flipando, tío. Sí, sí, sí. ¿Qué Flame, bueno. Que pesado el los flames, tío, con respiro, eh. Bueno, lo que aguanta Tangro. Hostia, cómo te aguanta tanto, Cuidado que ¿no? me swipea este bicho, eh. Como te va a un Wailor. Mm. Cuidado, eh. No cof. A ver si le quito lo que tenga. Mátalo. Ah, pues, no sí, lo mata. No joder, cómo aguanta loco, giga drenada. ¡Ah, es Scarf! Era Scarf y. y. y no, y no Muy y no Drapium, muy drapeo, no Drapium. Rip Rapium. Rip Drapium. <risas> Eco, Eco, ¿puedes dejar de sacrificar, por favor? O sea, ¿qué hice mal yo en otra vida? <risa> bueno, ¿qué? ¿Qué hice mal? Pregunta. Vamos, Swine. Ah, mm. tiene encanto lado este. Bueno, Close Combat y va tu casa <risa> Espero que mueras. ¿Entre mucho sufrimiento? Sí. Entré. Vamos, si no, Terrible. tengo un problema. Vale. Va volando, va vale, volando. ¿qué, ¿Qué mega va a tener? Ah, no tiene mega esta tía. No tiene mega ¿No? esta chica. La, fijaros, el otro, si, fijaros me si da. Dio por saco. El Talonflame que Mirar cómo tengo apóreo Dios. <risa> y me el va a hacer terremoto seguramente, combat. ¿no? Bueno, pues nada. Voy último. Ahora oficialmente Ter otra vez. Terremoto, de Eh, Me acabo de dar cuenta que para el Whaler tengo un absorbe agua y otro con colector. <risa> de lo para que Darmanita no esté bien cubierto. Lo hago al terreno, Increíble. Igual me mata. Porque... Claro, luego viene un tipo plano no, no, no, y te no, lo no, explica. Va, no, va a matar, claro. Pero. claro, exactamente. Vale. Ah, no, bueno, no, hay que puedo ir abriendo. Para G, si ¿Por qué por qué? sucio. estoy jodido para. ¿Para Mamoswine? Ah, pega poco, pega poco. Voy a sacrificar a leak, la verdad. Con sub, con sub te lo cargas. No, pero me hace terremoto al cambio y me mata. Con intimidación, cabrón Aranda, Aranda, Aranda se lo hace volando <risa> Un puño de drenaje le, le metes Un puño de drenaje le metes Que no Nah, lo, lo tiene fácil, lo tiene fácil, va volando Nah, saco a Lick Voy a sacrificar a Lick Lick, Lick ¿Cuántas veces habrá muerto ese no, Pokémon que... a lo tonto, tío? ¡No quimo a nadie! Ah, si sí, tienes energía, bola. Ah, vale Remável! <risa> <risa> <¡Rip -lick! risa> Perfecto. Bueno, eso, eso, de, eso de recuperación y todas esas mierdas, que soy, el único que no, las, que no los utiliza. Perfecto. Echado, Echado. Es cierto. Echado. De hecho, de hecho vamos lo que vamos a empezar a bañar. Qué guarro. Eh, ¡Oh, para oh! mí habría que bañar. Bueno, habría que bañar. ¡Oh! <risa> Hay que bañar el impulso de Blaziken, Yo ya lo dije, pero bueno. ¿Mm? Ya, claro. Anda, que tengo ah. dos Blaziken, soy el único que tiene, chaval. Ahora que me lo robaron. ¿eh? Me he metido Ether, elixir máximo, Ether máximo, me he metido todo, tío. En plan. Uh. Compitruenos, vamos a darle caña al segundo combate. Que estos tíos no paran de hacer cambios que si subo, que si bajo, que es si ignorante. Venga. para allá. Ok. okay. Abrimos otros. Bueno, nos spoileamos que, que tiene seis Pokémon. ¿Por qué sí, no se spoileamos, bro? ¿no? Nada, nada, nada, no, no es subo nada, chicos. Secretos, <risa> de, increíble. Le Secretos de, que... de tetra, Y Secretos de tetra. ¡Madre ¡Me ha venetri! No, no me la creo. No me la contés. Es increíble, la verdad. Bueno, pero esto me sirve para abrir con Musdale, Estupendo. Esto me sirve para abrir con. ¿Será Scarf? ¿Mm? Al, no sé, 93, con… al 93, chicos. Nah, no, abro con Pelipper. Perfecto. Va a ser. Sí, eh, eh, eh, mega es Manetric. Es Mega, no es Scarf. Ah, me intimida, no. Uh, Ma pues, mega mira, mega Manetric no? Es, es físico o especial, Lo se puede llevar mixto. Especial, especial. Especial, especial. especial, especial, especial muy abríate. especial. Bastante especial. Ah. Si me tuviera me me... chance, sí lo habría sacado. Es lo que te quiero decir con Voy esto. Voy a meter un voltio cambio de locos. Sí. Pues a mí no. Pero a pegar con lanzallamas tritura. puede ser. Claro, lo que pasa es que me va. Voy a meter un poder oculto tipo blanda de locos. 93! ¿Qué dices tú? Estoy al 91. ¿Vosotros? ¿Qué rayos? 92. Hostia, 92. A ver, estoy en 92 con Darmanitan, claro. Y los 6 Pokémon es una locura. poco, no pero, muere. Pero mega turno 1, qué raro, ¿no? Es que como me haga lanzallamas y me queme, voy a picar 10 horas, tío. 10 horas. Verás. Ah, que intimida encima. Ah, claro, claro, amigos, claro. Sofoco. No, no Uy. Tiene sofoco. Está loco. Tiene sofoco. Bueno, lo que pega. lo que pega, bro? ¿Cómo va a tener.? Tiene sofoco el cerco. Hermano. Tiene sofoco. Y no lo voy a matar por la tontería. Tiene un Infernape. ¿Cómo? ¿Cómo Infernape, un... no. ¿Cómo tiene un Infernape, tío? Hermano, me acaba de meter un doble rayo crítico. Me mató. Me sacó mitad de vida a Gastron. No lo, no lo matas, Ahora me hace pixel. crítico y me, y me voy de la vida. Lo dejé a un pixel. Uf. ¡Golurk! ingastro. Mm. Hermano, Golurk. Y bueno, Golurk, cuidado, eh. ¿Cómo? Su equipo compl completa débil. Completamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te me mató de un golpe? golpe. ¿A quién? ¿A, quién? Lick, ¿A quién? Lick, ya dominio. dos veces. ¿Quién? Estupendo. El, el, el Vikijing este de mierda. Hermano, hermano Vikijim es malísimo, te lo dije. <ríe> No, no me lo puedo creer al cambio, no me lo puedo Dios creer. Dios río, río, no no creer. Eh, tiene un ferrothorn, ¿cómo? He explicado, ¿Cómo? un ferrothorn mío. No, no tengo nada. Sí, pues fuego, cuidado con los Pokémon fuego, no los perdáis. No, no, no tengo perdáis nada Pokémon de fuego, fuego otra vez, tío. Otra tengo vez Darmanitan, mirenos mal. Ese Darmanitan muy necesario en este momento. Ahora, que te haga cambio o algo así. Tío. El tema está si en que entre invite, entre, entre púas y el posible casco dentado, me saco mitad de vida. Si yo tengo a mi maravilloso Blazy Khan. que le pega tanto por lucha como por fuego. Todo explicado. Como tiene eh, eh, lo de defensa, ah, tiene, defensa férrea. La tiene casco dentado. ¡Bueno, Samuel! Claro. ¿Samuel ha muerto? No, se quedó a 15 de vida. 15. <risa> Buah, yo Puede que este combate. Golur. ¡No! He fallado patada de Ine. maldición. Sí, Cuidado. Uy, uy, uy. Se le complica. Lo eh? mato, ¿no? No, no. Sí, sí, sí, sí. O sea, es por cuatro, por Dios. Da igual. No me la contes. Yo creo que no lo matas, ¿Tú crees que, que sí, no? ¿Tanta sí, defensa tiene sí, este bicho? Sí, patada de Igne. Sí, sí, sí. Vale. ¿Lo mata? ¡No lo mato! No lo claro, lo mata. mato ¡Claro que no! no ¡Claro no. que no! cero, a no! ¡Casco ¡Puño, y el horrible Diego! La predic que me acaba de ser crítico. La predic que me acaba de serlo. Perfecto, solo tiene puños. Y pega mucho con los puños porque tiene la habilidad esta que sube los puños. pero ¿Quién? Me metió el puño hielo el cambio de no, Me metió terremoto de… Pega de locos este Pokémon. No falles, no falles. Gracias. Tiene que morir. Vale. Pero me quito una cantidad de vida brutal con el que has cuentado y el punto a cero. Pega el Inferno sí, y sí, pega sí, mucho, sí. ¿verdad? habéis dicho Perfecto. Muchísimo, muchísimo. De pero sin pega sentido, mucho. ¿eh? Eh… Chavales, ¿Quieren saber por qué el Golurk pega tanto? Cuéntanos. Va full ball, banded. League. Ah, es por eso lo me el terremoto, el perro. ¡Tiene un oh, explosion! No me la contés. Explosión. No, es? estruendo. eh. Ah, ah, estruendo. Estruendo, estruendo. Estruendo. A ver. La estruendo. información del Bandit. Clave para mí. Buah, estruendo Specs, eh. Cuidado, eso. Buenas. Menos no, mal que tengo a René, eh. Lo que Banded, lo no. Que no puedo creer que nos han bueno. matado turno uno al Crobat. No, no me sirvió de nada, Crobat. No puedo creer. ¡Uff! Viento afín. Vale. ¡Ha Ni cambiado puniente. a Golurk! Va full banded. ¡Danza es que... espada de Infernape! Mm, ¡Qué locura! ¡Danza espada de Inferno. Como te ah, tienes que... absorbe sí. Fuerza, pero ¿tú? ¿Pero tú? ¿De pero qué lloras? Me... ¿Cuándo baneamos pero... absorbe Fuerza? Pero sí, sigue estando más uno. Baneado, eh, ¿sabéis, si, ¿Sabéis si tiene…? Eh, ¡Oh, no, ya sé Ya es se... Ya se el ítem de Explode, chicos. ¿Qué tiene? Es full Pe Scarf. He tirado oh. viento afín y ha sido más rápido. No me la conté. Ripeo. No, hermano. Infernite no pasa nada. Eh, Inferno y me mata uno, por lo menos. Uf, yo me no sé si aguanto, aguanto con su vida. pero Voy ¿qué a es a esto, a... tío? ¿Qué es esto? Nah, este este red. combate está loco, eh. ¡Envite, me he aguantado, red, red, red! ¿Cómo, cómo, cómo que lo aguanto? ¡Dios! What? ¿Cómo no lo aguantas? Hermano, te tomas tres de danza espada. ¡Ri! <ríe> <ríe> nada, este combate ¡Tres es veces tres, ¡Tres veces ¡Tres con, con, con este bicho! Lo matas. Maravilloso. Menos mal que slow tira el viento king. a fin. Menos mal que tira el viento a fin. King. Tiene un slowking. Tiene king? un slowking. ¿cómo? Está. Bueno, slowking me parece bien. Va a ser mega. ¿Cómo? No, no. <risa> no, no, no, no, dos megas no tiene. A ver. Ah, claro, hago? si es Manectric, si es Manectric, si man claro, qué boludo. ¿Por qué me saca slowking delante de Metagross? ¿Cómo te quiero, Cartana? ¿Cómo te quiero? Me mataron a dos, random. ¿Por qué me saca Voy a predecir king? otra vez el terreno. ¿Por qué tener tío? golpe bajo? Va a tirarte escaldar o algo así. A ver si la IA es retrasada mental. Que le pego poco eficaz con todo, tío. Federico. Perfecto. Amigo, muere. ¿Qué hace foco? Tiene un Slowking. Ya no me interesa hacer viento a fin, ¿no? ¿Qué le hago a tío? Tengo que perder a otro. ¿Explode es sí o sí Scarf? Sí, se lo he quitado además el objeto, pero vamos, te lo confirmo. ¿Cómo? ¡Ah, que hecho respiro! ¡Soy imbécil! ¡Ah, ¡Rip, ¡Rip, Joseph! Bueno, creo, <risa> creo que nuevamente muere mi cartana. Jota, ¿qué te hizo eso? Estruendo eh, rip. No, no te mata, eres tipo acero. Escaldar, escaldar, escaldar, Hermano, hermano. ¡Crítico! Hermano, este juego me está dividiendo. ¡Ay, más muy rápido! Tiempo, ¿qué? ¿eh? Ah, que es scarf. Ah, es scarf, bro. Eh, avisé. Eh, no sí, se puede sí, decir que no avise. Sí, Paz sí. mental, eh, verás eh, que me ripea el slow, tío. Paz mental. Nada, te lo cargas de una, eh. Nada, ah, zumbido te lo voy Dos hacer. Pues. Uy, uy. uy, Tengo banda focus, tengo banda focus. Nada, lo de este bicho es bueno. increíble. ¡Bueno! ¿eh? Hermano, lo que pega truendo. Estruendo pega una barbaridad. Tío. No lo mato, no, tío. Una no lo voy a matar. Ah, está loco, tío. Está loco, tío. ¿Qué dices? No me lo puedo creer. ¡No! Se quedó un pez, es justo un pez. Mirad cómo se sí, quedó sí. el Slowking. Mirad cómo se Con quedó. El... Con... No me la contes. Estando paralizado yo siendo más rápido, qué injusto. No, es increíble. Vale, sí. Solo me queda slow game, pero tengo un problema. Eh… RIP. Joder, muy duro. Yo creo que no lo mato. Ah, tengo eh. un chistri. Ah, me queda creo? el ferro. No tengo nada para el ferro. Me acaban de matar a 5 No lo no puedo creer. <risa> Estupendo. O Eddie se pone último gracias a… Ah, sí. okay. Literal. Ha decidido <risa> Ay, Uy, casi. ese slogan, ese slogan, no pina lo, lo mismo. Me quiere último. Perfecto. A ver, la otra opción era sacar a Churquitri y jugarme la que tirara un calma, y entonces no quería eso. Ah, se lo pasa volando ¿Qué? con el crafty Sí, sí. Lleva dos maldiciones, no tengo nada, o sea, no, no tengo me nada. No creo, cerro. sobre la bocina me lo paso. No tengo vale, nada para el jodita, cerro. ¿Con cuántas? ¿Cuántas sí. muertes? Cinco cuerpos. Dios, es, este combate ha sido brutal. ¡Oh, Dios, ¿cuánto le pega? No, no se paraliza. Es que ni ni para más rápido que tú. Astrodon. Perfecto. O Edi, ¿cuántas van? Cinco. <risas> Drenadora, renadora. Nada, me ripea el ferrozo. Aparte, voy a estar aquí tres horas. ¿eh? Ah, bien, nada, perfecto. Un capítulo de 200. Vale, otra de lleva tres maldiciones. 3, 3. Me pasé el combate por 15 PS, literalmente. Pues J y tú al límite, ¿eh? RIPEX, Cadrin Nada, es que no tengo nada para el… No tienes nada, bro. No tengo nada, tío. Triataque, triataque. Tardas menos en reiniciar. <risa> <risa> <risa> no lo de, de para De, pachis, de, loco. de un puño bala porque está subido. Le tienes que ir por el especial. De un puño bala, dices, y sí, un poco <risa> <complicado. Sí. risa> No lo matas de nada, literalmente. De nada. No Puño de drenaje. Pero es más rápido que no, tú. No, no, no. tiene tres, mal Le tengo que ir por el lado especial. Le que tengo se a se hace, la el que... Que se, el se ha bajado rato la rato velocidad, que te lo cargas, tío. Pues triataque ah, bueno. le va a pegar, eh. Que lo mata de... Puño de drenaje, no. triataque lo matas. ¡Oh! No. Tres fake out, el fake out. Sí, pero me mato el casco de hijo de perro. Hubiera sido un esa jugada. <risa> ah, me la <risa> tengo que jugar a <risa> triataque. <risa> <risa> que te lo cargas de sobra, tío. Sí, sí, es la única sí, opción. Va no, tengo que hacer una recuperación y triataque. No, como yo? No, no, eso. Yo no me la jugaría eso, eh, ni de coña. Eh, es que un latigazo coña. me mata. Cari, en un ataque uf. más tres. Y tú te recuperas y te va a matar. Ah, claro. Bueno, chicos. Es, es triataque. Y te lo cargas, Reca. de sobra. De sobra Un juego sucio, cobra, capaz. Crítico, congelar, paralizar. Ah, oh, no, no se sé lo cargas. Rip. ¡Oh! ¡Lo quema! Vale, no, no va ripeo, no ripeo. Lo por la quemadura. Keeper… Bueno, no Muy rápido. Cuatro, habrá dicho, ¿eh? cuatro muertes, eh. Y mira cómo se queda ah, igual que, cae, que el vale. slow hit, tío. Uh, uh, qué eh, puño bala, puño bala, puño bala. ¿Ahora? Ya está, ya está, ya está. Que ya. Sí, Ay, que muere, da igual. muere, muere por las púas. Puño pero. bala como si no fueras más rápido 10 veces. ¿no? Ya, por eso. También. <risa> <risa> <risa> ¿Qué si has comentado de púas? ¿Qué dices de púas? ¿Qué dices? La punta a cero, la punta a cero esa. Te imaginas. ¿Quién me murió? Cuatro, parruca, de repente. No, mirad que Dios. me murieron, sin sentido, tío. No, mi, mira, mira, mira, mira, mira, pa, Pachi, Pachi, ¿no? te, lo, te lo compro, te lo compro, va. Te lo compro. <risa> llevo, Chavales, cinco, am... llevo cinco en este cap. eh. Chavales, a mí me mataron a todos menos a la hermanita, <risa> quiero que sepan. Perfecto. Yo al límite, eh. <risa> ¿Y tú, perfecto. Echo? Yo dos, pero al límite. Va volando. Y en el de nada, Echo va volando. Y en el de antes ninguno. Yo ahora voy volando. En el antes uno, creo. No, dos también. No, sí, solamente... No cuatro. sé cuántos se me murieron antes a mí. Yo cinco en no todo sé. el cap llevo y queda como. Yo seis. ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Compañeros ¿Cómo? contra el bichaco, compañeros! Vamos allá a ver qué sale. Pero espera, empezamos, Yo todos, juntos, creo que no podemos empezamos los cuatro juntos, juntos. Empezamos los cuatro juntos. Empezamos los cuatro, empezamos oh, los cuatro juntitos. Esto no eh, va a estar cortado. ¡Perros, compañero! ¡Perros! Chicos, no like. like. eh, eh, Sí, sí, no. esperad, chicos. Eh, eh, hice bueno, ¿Me vas a hacer cortar? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que, que fui, fui rápido, demasiado rápido y subí a los Pokémon al nivel 95. Se me fue la ¿Cómo? Mano, que se me fue la ¿Cómo? Mano. ¿Cómo? Eh, una muerte. Legalísimo. ¿Qué se sube? Se sube todo. Se sube todo. Sí. Se sube todo. <risa> nada, están. Los tres con la mariposa esas son unos perros. <risa> son unos hombre, perros. No. Hombre, oh, no. Hombre no. Eh, chavales, fíjense quién va a dar show bueno, y quién no, nada. Tú estás con Solamente Johnny. digo eso. Tú estás con Johnny. Hermano, estoy sea, con un tú... cartana, un Darmanitan, un Grande mirá, mirá lo que es mi equipo. Sí, la verdad es que muy de bala no te vemos. Eso, como te va a ahora este, puya lo Ah, rotina. si de fuerza lunar lo matas, bro. Seguramente Sí, sí, vaya. vamos a ver cómo lo mató. Vamos a ver cómo lo mató. <risa> cuidado. Sería, ¿no? sería muy poco show que los cuatro lo matemos en el turno uno. <risa> la verdad es que sería. Sería increíble. increíble. <risa> espera, espera, le damos los cuatro oye, oye. a la vez al botón. Va. Al, al botón de. de un <risa> ataque tipo nada. A a Todo los fuerza, cuatro, lunar. fuerza lunar. Todo fuerza lunar. <risa> ¿Te imaginas que hace protect? Ya, para no, llamar al aliado, cuidado. ¿eh? Oh, para llamar al aliado. Oh. Vale, está, chicos, dale, dale, dale, compañeros. Espera, espera, espera, espera. Vamos a darle todos a la vez, no quiero una descoordinación. Venga. vamos de A la, cinco, la, cinco, la, la tres. A la puerta lunar. De locos. Una, dos, tres. Pa. ¡Let's go! De locos. ¡Puerta lunar! ¡La ¡Vaya! ¡La ¡Vaya! vaya. ¡Es más rápido que yo! No pega nada. Estupendo. ¡No le quito nada! Bueno, a ver. No le he quitado nada. La valla es increíble. Bueno, verdad, igual, soy más rápido. El problema es que ahora viene el aliado. Y ahora vienen los problemas, chicos. Como envenene, como envenene. A mí me envenenó. ¡Es un No tengo nada de fuego otra vez. No tengo nada de fuego otra vez. Tiene un Essizor puño bala. No tengo nada de fuego. Y tiene puño bala, claro. No, Essizor no, Essizor no. Me hace el puño bala, chicos. Puño bala, rip. Me va a ripeo. Pucha, no se iba como. Claro, es más rápido que yo. Johnny, ¿lo no ¡Y lo envenena! ¡No me lo puedo creer! Pero no te llamó a nadie, a ti. Me llamo a pero ah. no me tiró puño bala. ¿Por qué? No tiró puño bala. ¡Es boludo! Te hago, estás loco? ¿Qué te hizo? ¡Pantalla de luz! Eh, boludo! ¡Es bastante boludo! Bastante, no creer. ¿Pantalla de luz el Scizor? ¡Pero está borracho! ¡No me lo puedo creer! ¡Es eh, boludo! ¡Fragor más vale, bueno, que... de nah. nah. el mío es Sisor también. Eh, sí, se complicó sí. el combate, chicos. Se complicó el combate, compl todos flipando pensando, va, facilísimo. Sí. Toma. Se complicó la sí, cosa, no. me parece. Vale, Nada, creo que con, lo funo, ¿no? Con Mimi que igual volando. Ah, no lo funo. uno. Ah, vale, perfecto. No, increíble. Todo bien. Hasta luego. Ah, que vale. me, me llama ¿Me otro, me tío, de verdad, qué asco, qué asco. Chavales, qué fácil que es este juego. Qué fácil que es. Vale, con mo fuera, me queda el Saizo. Que lo tengo que intimidar. Nada, pero es support, va, va pantallero, va tranquilo. Va pantallero, es un poco extraño. Y puño bala. ¿Tiene puño bala? Claro. Sí. Ay, mí, así me mato a cambio ¡No lo mata! Sí. Sí, ¿Qué <risa> va a hacer, tío? Va a hacer dragón, ¿no? Sí. sí. Bueno. Joder, las no llevar rico. siete hadas al final Oye. es un poco lo que tiene, ¿no? Sí. Ah, que tiene a Wii a tengo a Mawile, para intimidar. Qué perro. Ah, sin ¿sí intimidación. Me lo paso. Yo sin intimidación. Es más raro que yo descansé. Con Shirforce. Lo llevo con Shirforce entonces. El carantoña pega de loco. Ya, me lo pero paso. No, si un me, cuerpo, no madre falta. mía. Seis cuerpos en este cap. Me no voy a hacer Carantoña. Puño me bala. Pasé, me pasa el último dominante sin cuerpos. Eh. Puño de drenaje, no. Oh. Pero lo mato, ¿no? Sí, sí, sí un caratoña así. Sí, claro. Ay, claro. como lo... mal, si, si fallaba… Menos mal que no lo he fallado. <risa> si fallaba, ripeaba todo el equipo. Qué locura. Eh, Ribombi no vino vale. bien vi para este combate. No, ribombi no. ¿Qué pensado lo tienen los también? perros con, con el Sizor, tío? Con puño bala, eh. Mi Clefable lo hizo bastante bien, la verdad. Pero yo no sé ni, ni cómo matarlo, tío. Nada, eh, no por, yo le hice escalar. un desarme y le quité casi mitad de vida. O sea, más de mitad de vida. De un desarme. Sí, sí. Yo a ver o sea, si puedo matarlo de alguna manera. Puyo ¿Nos, barra, pasa, no quita ¿nos pasamos todos el combate? Sí. No. sí. Yo como con dos rips, ¿Dos? Dos, tío. Yo uno. Es que no lo maté de, de Garra Dragón al Komó, tío. como, ¿De ¿De tío. cómo aguantaba Garra Dragón de quién? Tío. Hostia, de yo de el primer House Fuerza tío. Lunar es que no le quité nada. normal Increíble. Con, tío. con la valla. Con la puta valla, claro. tío. Bueno. Y a mí porque me envenenó, si no lo mataba, tío. en el segundo. Eh, bueno, el, lo, el lado bueno es que podemos capturar acá. No hay lado bueno. Vale, que va a lado con, oh. Es que sigo sin remontar. Perfecto. Vale, conteo de cuerpos. Yo creo que cinco. Yo es que no, no lo sé. Lo sé. No, tú, más, en todo, más, todo el capítulo más. no tengo ni idea. Más, en todo el capítulo. Tengo seis, seguro. Yo creo bueno, que seis. Yo más creo, o yo, menos, yo creo. Yo eh. Creo que ocho, eh. Yo creo que 8. Yo creo que seis también. Yo creo que cinco. O 6. No remonto, tío. Coffee truenos. hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya encantado. La verdad es que ha habido muchas rips. Las cosas como son. Este juego no es fácil. Ah, es fácil. Para que lo escribáis en los comentarios. Es fácil. Y nada, reventad el botón de like, hermano. Suscribiros a los cuatro canales. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.